Yo sabía sí. con esa agua con McDonald's cuando le cayó la volada de la agua que McDonald's empezaron, no y miren que lo que pasa es que eh, la McDonald's no es comida saludable, digo, yo hicieron los güeyes? <coughs> Pescaron, empezaron a vender vegetales, ¿cachai? Verdura y toda la cuestión. Yeah. Porque yo creo que también la, esa hueá la hacen de rompe y raja, wea. Yo creo que la misma hueá que le pasaba con Coca-Cola. Yeah. ¿Cachai? Yo igual en su momento, yo, yo vi unos estudio estudios hace poco, estudios. Así como que si la gente, para, por ejemplo, para vender colación con más con verdura. Yeah gente ni ahí, weón, está ni ahí quiere no, pura bien. fritura weón, claro. sí. o sea bacán que no tenga sello y la weá, pero en realidad así como que si se puede zampar una papa frita, sí, lo hacen, la gente y el, y el cerebro quiere esa weá, quiere fritura, weón, el McDonalds de que está ahí en, en no sé qué metro cerca de Rojas Magallanes, lo que yo nunca había visto un negocio de lo fuera también. Yo lo vi, lo vi con, lo construyeron en, en, en pandemia y dije, ah, cagaron. <risa> Loco, ah, filas ¿eh? filas de autos, weón. Ayer vi filas de hueones comprando el los... ¿Por Porque, porque McDonald's igual es bueno, weón. Bueno. Si a mí rico. No me gusta tanto. A mí me chanta McDonald's. Ese queso radioactivo que le ponen a la weá a mí. Con, <risa> un, con un naranjo así que. Oh, así <risa> <ciega." risa> no man. Pero sí. no, pero yo soy el secreto de McDonald's. ¿Cuál es el secreto de McDonald's? Azúcar, a todo, mucha. La hamburguesa, azúcar, ¿Está yeah, ¿no? Sí, sí. De hecho, es, es, es un poquito de rollo. Eh, es, es entender que en el fondo el ser humano es adicto a... Es adicto al, al copete, es adicto a, lo, a la marihuana, es adicto al, al, al alcohol, a, a las drogas, es adicto al azúcar. El azúcar está en la misma nivel de adicción de la ola. De verdad. ¿eh? Sí, pues y le ponen azúcar a todos. De hecho, creo que hay dos, hay, dos, no, hay dos guayas que no tiene azúcar, no el McDonald's que es el café sin azúcar. Una Pero esa guayas tú la viste en un estudio. Oh, no, ¿en no, un no, no, yo, me la contó mi tío. <risa> Sí, pero bueno, aquí los chantes, todo. Que sí, bueno, pero es que también. también <risa> sí, <risa> pues no. Me la costó mi cuñado a la parrilla. tomando y luego brujo súper serio y mi cuñado ¿Me lo juró, güey? No? Y mi cuñado trabaja en, en, en el Estado, güey En funcionario público, güey Cuidándote bien En dólares dólares pasó la misma, weón. Se metieron en la bolada, vegetal Mira, no me acuerdo bien cómo fue la weón. Pero se metieron en la guada vegetal Y fue como la callamos ¿no? Dieron que volver a la weón. Sí. Pero lo han regulado Porque ahora, ahora es como el 15% de lo que están vendiendo O sea, ya te, pero te pero puedo emulear este, el ya, porcentaje Pero, sí, pero lo que hay que un es que porcentaje que grande Yo como con el innombrable de mixeduro y siempre le decía la weá a la fuerza nunca funciona porque, porque me decía y le pegaste ¿Ah? y le pegaste y ahí le metiste no pero chico? más adelante lo <risa> vale. ya tengo una vale, vale, vale. no, la... mentira no lo que pasa es que eh, yo siento que esas weá van de a poco de hecho hay una estrategia de maquiavelo que dice la weá se anda de a poco pero es verdad la porque la por ejemplo eh, no estaba preparada la gente, caché, para sacudar. Sí, ahora la gente igual está comiendo más sano. ¿sabes? Pero no significa... Yo, por ejemplo, leí un artículo que en 10 años más, que ahora son los 10 años más, la bebida con mi, O sea, sin... Eh, la Coca-Cola no se iba a vender. ¿Qué dice o sea, este pobre estudio? Sí, pobre ¿no? sí, yo lo leí. Es la muy interesante. <risa> no, bueno, sí, era, había no, una... Creo que está muy, muy mal enfocado, a no ser que hay... No, Comidas, que tienen, no si la comida sana no te weón. Bueno. Sí, o sea, podéis comer un poquito más sano, pero en sí, así como que se vaya a transformar el mundo de la fritura, ni cagando, o esa weón no sucede. Por lo menos aquí hay tenemos 50 años más Claro. 200 no, años, puede, 200 puede, 200 puede, años más, puede, me arriesgo. <risa> no, puede ser un poquito menos porque el mundo va muy, muy apresurado. También, y no sí, igual. igual la agua de los veganos, igual es como. Pero, pero, pero igual con frito no, está mal? bien Pero es que sabéis que lo que pasa es que eh, eh, digo, bueno, cuando, cuando tú te metís como en el mundo vegano, yo bueno ya tienen reemplazo para tú? todo. Sí, yo me metí, me estoy Sí, me asco. <risa> sí, sí, sí. Escuchado. Ya, pero tienen todo. Es decir, que de verdad pueden vivir sin carne. No, y ya, es mentira esa pues. bueno Yo ellos, creo ellos, que es mentira, ¿sabéis por qué? Ellos pueden. ¿Por qué decís que después cuando, cuando me voy, cierran la puerta y sacan un bistec? Oh, se fue este weón se fue este weón menos mal dale dale pasa el marco tira el soplito weón eso, eso. No, no que pade mi bici, es un no weón porque yo weón, hay tres weas que son las principales fuentes energéticas la carne, la carne. el ajo Mira, la se me acaba de olvidar. Weón, ah, y los okay. locos están. Weón, mira, si pero, no, si no, no mueren por el si, B3, si si no van a morir de los riñones con tantos suplementos que toman. más, pues, sí. sí, pero, sí pero, o, o sus riñones mutan y cambian y se transforman en un super riñón que no necesita esta Un vez. super riñón. O sea, al final la evolución un poquito de eso. ¿Tú cacháis que el panda culeado, el panda, el, el, el animal culeado, el hueón duerme como, como, bueno, como 12 horas, porque las otras 12 horas las gasta comiendo caña. O sea, eh, ¿Cómo se llama? ¿Quién ver el tiempo ese hueón? Ya, no, sí, weón, ya, a lo que voy es un oso, hueón, debería comer carne. Debería comer carne, es gigante. Pero herbívoro, hueón. Ya, pero es un oso. No, pues el oso. Que, el oso, que te iba el oso a dar el oso, cuenta ¿De atención no, no, no, no, la... no, pues el oso come miel. Ah, vivo? ¿Eso ese. Este no... ¿No? El oso come carne. Sí, también. El oso come carne. El oso carnívoro. anda no, no, con camisa de ¿no? arroz. Noche no Tenía el, el, el, el, el, el, el, el mismo yo, número que Disney que que que, Channel. Tengo un problema de información. Claro. No, un problema Luego, todos los osos son carnívoros, menos los opanos. Porque eligió ser vegetariano. Ese hueón eligió ser vegano. <risa> ¿En serio? Sí, sí, el hueón come caña. El, el, el hueón come bambú. Ah, ya, ya. Bambú y, y eucaliptus, creo. Pero una hueá así. Ya, y el hueón, para compensar que no come carne, tienen que comer 12 horas, literal. 12 horas comiendo bambú y duermen otras 12 horas. Esa es la vía del panda de culiao, porque eligió ser vegano. A lo que hoy es que tú... ¿Le eligió? Yo creo que eligió. No sé, era un oso, loco. Si creía en la evolución, era un mismo oso que en algún momento se separaron y estos se fueron para allá y estos comieron mucha carne y estos comieron mucha... Yo no creo mucho en la evolución porque... <risa> ah, porque creo en Dios. Está más cuestionada que, que, que, que la ficha no, esa hueá. No, no sí, está claro, Igual Darwin era un hueón que no. le ha ¿Que era mono? Darwin era mono. Ese es lo <risa> no. ¿Cuál es la wea? no, es que yo cuando leí la weá de la teoría de la especie decía que... Ya está desactualiz desactualizado Ya, está. esa es la buena Sí, aquí. La, la, sobre, sobre esa misma teoría de la, la han corregido un montón de veces Y han aumentado todo lo que... Pero que vamos más o menos para allá Bueno, sí, Filo, ya, filo Quiero entrar filo en discusiones la, Porque la, la, la discusión es que Si no es la teoría de evolución, ¿qué es? ¿De, que, de Dios? ¿Generación espontánea? Hablemos en serio. <risa> hablemos en serio. Terraplanismo, extraterrestre. Yo, yo siento que la gente que cree el terraplanismo debería ir al colegio. Sí. <risa> Volver al colegio. Yo. No, no, a, mí, a mí se me ha olvidado un poco la weá, pero te enseñan que. Yo he escuchado gente convencida, bueno. weón. Sí. Weón, bueno, puta, murió Copérnico murió, estaba locura los curas, bolón, toda la huevada tonto weón, que murió porque un hombre que sí, se quedaba sí, weón. Weón. sí Entonces, de, el bueno, sí, yo creo que es es que sí, lo peor de todo es que son los locos que como que se sacaban puro uno en ciencias naturales en y ahora están cuestionando a todos los científicos del mundo ¿tú? con tanta propiedad weón, que... sí no, yo creo que hay un fenómeno que hay que estudiar y que es muy sí. grave Usted, con el agua del McDonald's yo cachaba que eso pues, y el Coca-Cola era lo parecido porque le gusta el esto que le gusta lector el... y yo para la Coca-Cola para los viajes para tiene lo el Coca-Cola otro anécdota no un dato de la Coca-Cola quería ¿Pero este dato es verídico? Es verídico, Me lo contó otro, todo otro, tiempo. otro Otro cuñado, otro cuñado <risa> Este pero este, este le creo. No, no, este no. es este viejo. Este es cierto, este es cierto, porque también, bueno. No existe día en la vida en que no veas, escuches o hables sobre el agua. ¿De verdad? Ah, sí. No existe día en que no veas el Pero es el un poco... ¿tú, ¿Ves? De yo hecho... Yo le daría una semana. Ese, ese es la razón, esa es la razón de por qué es la marca más conocida del mundo. No porque sea rica, universal, ni nada. Bueno, que también influye, ¿cachai? La razón es porque todo el día y todos los días estoy viendo el logo de Coca-Cola, tomando Coca-Cola, escuchando la palabra Coca-Cola... Pero hay Vagola. una cosa cultural así vaga. como media, media como... Porque lo saben, pues estos locos lo saben, saben eso y de hecho la mitad de la. Estoy, estoy es como la estrategia que quiero hacer yo con Rewen y con los postres. Claro, A través de del marketing ahí por debajo. Sí, sí. sí. Saben, saben. Psicológico. Demás, yo creo que. Pero yo creo que hay un trabajo de cultura, porque los locos hicieron el, el, el, el tal agua del oso, el navidad, el viejo pascuero, y loco han penetrado sí, fuerte. Muy bien, pues. sí Sí, pues hicieron. Yo creo que la mejor forma de entrar a ha hacer un lugar como claro. la de la cultura, ya ahí, está ahí, listo, pues, claro, el todo es el nombre Pedro, Pablo, claro. ¿cachai? Lo, los curas, o sea la iglesia, la iglesia cuando empezó a meter su weá. Sí, sí, pues, sí pues, sí pues, es el puto, villaló ¿sí? la, la, la empresa, <risa> villaló, <risa> qué mal la ha hecho este país, wey? no, no, no, pero me refiero a las empresas como guacola y pepsi ya dejaron de ser solo, como entes privados que venden una weá ya son parte de la cultura culiao de, ¿De qué mundo, mundo. ¿Qué? tú, tú vayas a hablar en 200 años más ¿Qué a hablar de, de la historia y vayas a decir coca cola y va a estar en los libros de historia coca cola el brebaje culiado que se juntaba la familia a o el tipo de alimentación claro, y las campañas de publicidad que tenían y cómo influyó en la alimentación y todo, todo todo está metido en la historia deja de ser una empresa una bebida deja de ser una marca, es algo más importante que chiqui, estaba mirando con... hablando de guas hablando, estaba mirando cómo entró... Que me acordé de lo que hacían siempre serán.